Acierto. Un desierto es lo que ves Ya sin vuelo deja tu historia Desnúdate, suspira Si una canción no se olvida Si ya no estás sola tu refugio es mi condena. O es un espejo sobre tu piel. Empiezo a creer. Es